Amigo de la generación 2015, ¿puedes creer que estamos a pocas semanas de terminar el último semestre en CCH? Y si alguna vez te has preguntado, ¿qué se siente estudiar en CEU? Quédate a ver este video. El plan curricular de la carrera en la que estoy, que es psicología, eh, por la cercanía a mi domicilio. Lo que más me gusta es eh, el ambiente las facilidades que nos da, los servicios, eh, la Biblioteca Central está padrísimo. Pues ya, no sé qué más Dentro de CEU podemos encontrarnos con 134 bibliotecas, con un acervo de 1.341.027 títulos y más de 6.400.000 volúmenes. Mi nombre es Gabriela Moreno, en la Facultad de Contadoría y Administración. Y pues lo, me, lo que me gusta de la universidad pues son los murales y que hay muchas actividades a las que te puedes meter, como por ejemplo natación, este, acondicionamiento físico y tiene la ventaja de poderlo recorrer por cier un cierto tiempo a andar en bicicleta. El Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria fue construido entre 1950 y 1952. Estuvo a cargo de los arquitectos Augusto Pérez, Jorge Bravo y Raúl Salinas. La decoración es obra de Diego Rivera. El diseño en el que está basado el Estadio Olímpico representa la forma de un volcán. Eh, me llamo Humberto y me gusta hacer un por toda la gente que hay. En este espacio en especial de la biblioteca a la Facultad de Arquitectura creo que es mi lugar favorito. En 2007 fue incorporada por la UNESCO a la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Flores y soy estudiante de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, Ciudad Universitaria es extensa y te da muchas oportunidades. Y creo que es la mejor opción para estudiar y formarte académicamente y profesionalmente. Y aparte es hermosa. Dentro de Ciudad Universitaria existe un sistema de transporte interno, el Pumabus, que es un servicio gratuito que ofrece la UNAM a todo aquel que desee desplazarse por las calzadas del campus de Ciudad Universitaria. Amigo de la generación 2015, como te pudiste dar cuenta, hay muchas cosas maravillosas en nuestra universidad, así que de todo corazón te digo que no tengas miedo a terminar una etapa, que muchas mejores vienen en camino.